del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos invita a la resurrección y a la vida plena esté con ustedes del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los judíos les aseguro que el que fiera mi palabra no morirá jamás los judíos le dijeron ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado Abraham murió, los profetas también y tú dices el que es fiel a mi palabra no morirá jamás? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús respondió, les aseguro de que antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo el gran regalo que nos trajo Cristo, el Hijo de Dios, el que pasó entre nosotros haciendo el bien, el que murió en la cruz para salvarnos, es precisamente el regalo de una vida eterna. Somos invitados a confiar plenamente en la palabra de Dios manifestada por Jesús. Si somos fieles a su palabra, no moriremos jamás. Esta discusión con los fariseos Pone de relieve que ellos no lograron entender el mensaje de Salvador. En estos días de cuaresma nosotros no hemos podido meditar largamente acerca de estos misterios que nos trajeron nueva vida. Llamados a vivir no sólo un día, la resurrección definitiva, sino desde ya una vida resucitada como testigos de aquel que es la luz sobre toda luz. Caminemos con determinación, con alegría